Mario Hello. It's me Mario Hello. Bueno, qué tal Amigas y amigos Seguidores de los gameplays de los videojuegos, como tal, acá traigo. Voy a organizar primero el audio. Tengo un problemita acá con el audio. Bueno, ahora sí, espero que me estén escuchando bien. Vamos a iniciar una aventura que va a ir por partes y se trata, pues, de este juego que es muy conocido, obviamente es mario 64 y... acá estoy comprobando que okay, la, la conexión la, la conectividad voy a ver qué tal porque me interesa saber cómo se está oyendo ya que el día de ayer hice una emisión pero no se escuchaba nada bueno voy a estar atento por si también me dejan comentarios entonces ahí los estaré viendo Bueno, de pronto ahí puede haber algún retorno, pero es porque estaba chequeando el sonido. Entonces bueno, por acá tenemos el archivo que ya tiene las 120 estrellas, pero vamos a hacer uno nuevo. En la persecución de las nuevas de las estrellas. Espero que les guste, que me puedan acompañar o que interactuemos. Me puedan revelar algunos secretos, por qué no, eh, algunas estrellas o claves técnicas. Entonces, iniciaremos esta aventura dedicada a todas las personas. Les gustan estos videojuegos Este pertenece a 1996 De la década de los 90 Y Lo considero un juego Ya clásico Ahí tengo activado el chat Por si alguien quiere participar en el chat estar atento y vamos a entrar a la primer puerta que no tiene restricción de estrellas ni nada entonces acá inicia la aventura Y nos iremos hasta Big Boom Om, eh, En la cima de la montaña Para eh, hacer la primera estrella Pero voy a tener una charla con este muchacho Para que de una vez me habilite Ah, bueno, este no es recuerdo cuál es para que me habilite para que me habilite perdón la Que voy a aprovechar y lo voy a visitar de una vez no está todavía pero me aprovecho de me aprovecho de la vida que hay ahí a medida que se va avanzando en el juego obviamente va surgiendo van surgiendo eh, las opciones en este caso la de, la de las bombas la de las perdón la de los cañones este puente y vamos a la búsqueda de la primera estrella me voy a alejar de la orilla porque él me puede lanzar al abismo y tendría que volver a esta es la versión relajada, no es un speed la verdad, tampoco es para romper un récord sino para recordar este fabuloso icono entre los videojuegos obviamente y de estos 3D que se hicieron populares la mitad de la década de los 90 con la aparición del Nintendo 64 y posteriormente con el PlayStation y acá tenemos nuestra primera estrella bueno ya una es u es algo es mucho más que nada De conectar a algunas personas o luego vamos a, a tratar voy a tratar de... aquí pasó algo no sé qué me pasó bueno, ahora sí. bueno, les anuncio también a las personas que me puedan estar viendo escuchando que esto lo hago con el emulador eh, project 64 también tengo la consola pero no la... la tortuga se va por otro camino y yo me iré por el mío que sería este camino y tengo que llegar sin hacer ningún tipo de trampas correctamente para obtener la estrella pero ganarle hay que llegar nuevamente a la cima en esta estrella no voy a hacer puentes para evitar que me quiten la estrella el camino entonces aquí estoy Pero me esperemos a que llegue nuestro contrincante que no lo veo la verdad ahí llegó Y te he ganado en Frank Halif, entonces esta estrella está más que merecida que sería la segunda de este de este nivel muy bien vamos a continuar por acá estoy pendiente del chat por si alguien desea participar, decir algo. Vamos a ver qué otra estrella podría eh, realizarse acá. Acá nos dice que en la isla que está en el cielo, la isla flotante, eh, ahí hay una estrella entonces vámonos hacia allá voy a dejar llevar por las recomendaciones por ahora aunque después podemos explorar o coger por conveniencia alguna otra estrella que esté ahí bueno pensé que acá la verdad encontraría este muchacho para que me habilite los cañones pero no lo encontré y la verdad que no recuerdo dónde está Que ninguno de estos dos es. Y para llegar a esa isla flotante es necesario la habilitación de los cañones. Ah, era esto. Porque al inicio no hablé con él y no me lo permitió entonces bueno. y acá está el cañón que nos va a llevar hacia la isla que es esta, esa isla flotante no tengo la, el muy sensible este y aquí está la estrella correspondiente a este se está contenida en este bloque y acá tenemos Espero que sí se esté escuchando perfectamente Obviamente que también se esté viendo Y aquí tenemos ya tres estrellas Que nos pueden habilitar otro tablero Pero vamos por otra estrella Que se puede obtener acá Con las ocho monedas rojas Pero no voy a coger eso Voy a tratar, voy a intentar de obtener la estrella que está acá eh, con la vigilancia de este muchacho, si sí es que me no es posible. voy a tener que recuperar energía porque a este paso inevitablemente perdería ahí la, la vida y creo que ya el bloque estaría nuevamente ah bueno, el bloque está... Es válido aunque me, me la me complicó la verdad. Se me complicó. Pero esa era la estrella que quería realizar. Porque la de las ocho monedas. Sería bueno también cogerla con. Con la. con las alas del sombrero, con las alas de la gorra para de una vez eh, tener las monedas las 100 monedas entonces vamos a entrar a este tablero para que venzamos a este muchacho de arriba del bloque Para arriba es relativamente fácil Vamos a hacerlo por el camino corto en este momento Con este teletransportador Y acá estamos ya casi en la cima Para encontrarnos con nuestro adversario contiene la quinta estrella. En este caso, porque la quinta estrella, pues, obviamente podría ser otra en otra parte. Bueno, allí, pero no importa. La clave es muy sencilla, solo pasarle por debajo y aplastarlo o caerle lleno. Y acá tenemos nuestra quinta estrella. Esto, es, esto es muy poco para 120 que sería el objetivo. El por partes así como lo anuncio para no hacer muy extensos estos, estos videos entonces ahora vamos a ver qué nos trae aquí Eso no estoy mal es la misma es casi la misma el mismo camino para eh, coger esta estrella está anunciando que vaya a la cima estrellas la verdad que son algo sencillas ya la cosa se complica más en otros niveles hay uno que es muy complicado que me parecía muy pues, obviamente que es el segundo de la nieve un nivel muy complicado y uno del agua también van complicando, pero bueno, tampoco es que no se pueda Y hay una estrella también muy complicada de obtener, que es la del cielo Hay que volar muy efectivamente para lograrlo Entonces vamos a ver si la podemos conquistar también Acá nos dice... Que nuestro amigo está listo para... séptima estrella voy a tratar de obtener las 10 para activar el... eh, la gorra voladora o la gorra con alas bueno aquí eh, dispara hacia las el objetivo azul, vamos a ver cuál es ese. este Casi. estas monedas son muy útiles esas azules cuando se está obteniendo la estrella de las 100 monedas que todo nivel tiene todo nivel pues en cuanto a mundo no los especiales sino que niveles de de normales como este tienen 100 monedas una estrella con 100 monedas ah, me debe haber chocado contra la columna, pero no lo logré. Bueno, me parece que esa sería esta estrella, aunque no estoy segura. Porque dice shoot, que es como disparar. iría otra vez para el abismo Entonces, vamos a ver. es que tengo muy sensible el, el mando, la verdad la, la palanca está súper sensible Estoy con un control muy diferente al normal del nintendo 64 pero es un control muy bueno pero demasiado sensible para este punto Voy a ver si lo logro tiene que dar en toda la columna Ahí. Porque si no dan la columna vuelvo y me pasa lo mismo. Que hace un momento que eh, obviamente perdí la vida. Aquí me dice que puedo abrir otra puerta, por el contenido de las estrellas que ya hay acá. Acá me pide las ocho monedas rojas. Voy a ver si alguien ha escrito. Voy a compartir. dejar el video alojado y con la petición de que si me quieren pedir algún juego o continuar con este eh, lo realizaremos ahora sí me voy por las monedas pero para ello voy a iniciar cogiendo las todas porque no solo voy a hacer la de las monedas rojas sino que voy a coger toda moneda que se me se me atraviesa. Listo, me muy bien. Es que acá me quiero ganar una moneda azul. por no ejecutar bien el comando vea no me ha servido no sé por qué no me, no me sirve contra este adversario algo tan simple como como ese este este golpe que las hace que esas plantas eh, se exterminen vea no me permite Que no comprendo por qué funcionaba sin ningún problema entonces no entiendo no entiendo qué pasa pero bueno haré lo posible por no depender de esa moneda azul que me da y coger el mayor número de monedas incluidas las las azules que pueda capturar en el trayecto en realidad en este tablero pues hay muchas monedas porque hay en, en otros donde son muy precisas las monedas eh... muy muy precisas, acá ya hay 62 monedas y nos vamos a ir de una vez por las que hay arriba en la cima para luego para luego bajar por las restantes Que luche, no voy a lograr eh, regresar, pero bueno, voy a tener más cuidado. Eh. Quiero que mi amigo me lleve Hasta esta parte Pero es que no veo La clave está en la sombra de Mario Y ahí es y de paso voy a coger estas monedas, que están acá. de más monedas de esas que eran las más complicadas Estos muchachos también tienen algunas monedas Muy buenas ¿eh? De mucha utilidad Entonces Voy a aprovechar Primero brincando Que cada brinco sería una moneda Brincando sobre él Y luego Ejecutándolo Para que me dé más monedas acá quería montarme en ese montarme en ese tronco para coger más monedas pero bueno tengo ya 45. Me voy al abismo si me tiro ahí. Voy a resetear el. El cañón lo reseteé para. poder coger más monedas en ese en ese acabo de realizar Esta me sirve todas suman muy bien solo faltan 44 y ya faltan 24 monedas A tratar de no depender como dije ahora de las monedas de estas flores que ahora me complicó no sé por qué no, no se extinguió la flor ahí está 100 monedas Y vamos a continuar acá para tomar las 8 monedas rojas, ¿Qué? solo tengo 3, bueno acabo de revisar el chat pero no hay ningún mensaje por ahora, pero poco a poco, poco a poco iremos de pronto organizando algún tipo de evento con diferentes personas. Para... para compartir de estos videojuegos casi casi que pierdo lo importante es que si pierdo obviamente ya tengo tengo eh, las 100 monedas que sería pues un logro solo me queda una y es la del tronco así que vamos por esa Esperemos acá y ahí está nuestra estrella de las ocho monedas. Ahí así cae para acá. Bienvenida Perfecto perdió no aguanto el tiempo y por ahora ahora sí 10 estrellas y por ahora eh... tres vidas entonces voy a ir por la activación del cañón del cañón, no, pero de la gorra eh, con alas que aparece acá cuando cuando miramos este cierre Ahí no cogí esas dos monedas Ya la cosa se me complica Porque si no cojo esas dos monedas coger las monedas todas para así obtener eh, eh, la estrella de este tablero activado ya lo he activado pero no veo la estrella aquí está bueno se ha activado el, las gorras las gorras con alas y obtuve la estrella de ahí de ese este nivel, que es incluso una, una estrella complicada de, de obtener bueno, entonces ahora voy a dejar hasta acá este vídeo para seguir sus comentarios y a ver si podemos seguir con esta aventura voy a dejar guardadas esas 11 estrellas ahí y luego obtener más muy bien amigas y amigos hasta acá este vídeo y nos veremos pronto en más vídeos de videojuegos espero sus comentarios espero me digan qué juego les gustaría que realizáramos o si continuamos con esto hasta pronto y que la pasen muy pero muy bien